Muy buenos días, pues vamos a continuar con Old Home Place. Eh, veréis que he cambiado un poquito el entorno. Le he puesto una, una cortina de estas verdes a, a, a, aquí a, a, en el sitio de a Studio estudio. Bueno, aquí en la habitación donde hago los vídeos, para poner detrás un, una... bueno, lo que sea, un paisaje, un logo, lo que se me vaya ocurriendo. De momento aquí tenéis un logo nuevo que se me ha ocurrido para el canal Banjo en Español, que luego lo podéis ver ahí. Y no sé si gustará o no, si no gusta, pues a mí personalmente sobre todo, pues ya lo iré cambiando con el tiempo. Y como esta es una continuación de otros dos vídeos anteriores, esta sería la parte 3, y lo que vamos a hacer es eh, ver el estribillo, y en una parte 4 eh, los leaks eh, que, se, que, digamos, surgen de ese estribillo, los cuales en realidad son muy parecidos, o la mayoría son iguales a los que, a los que teníamos de, de, la parte, de la parte 2. Eh, y bueno y sin vacilación eh, vamos a, a darle caña al vídeo venga al libro. <música> Vamos a empezar con pellizco primera y quinta al aire, las dos. Ahora voy a pellizcar la cuarta y la primera, la cuarta en el cuarto traste, la segunda, la perdón, la primera al aire. Me mantengo aquí, pero me voy a ir al traste segundo de la cuarta. Y ahora hago un roll. ¿Vale? Cuarta, primera, quinta, tercera en el segundo traste. Primera al aire, segunda en el. Te perdón, tercera en el segundo traste, eh, cuarta en el cuarto traste, primera al aire, y entro ya en el siguiente compás con la cuarta al aire. ¿Vale? Aquí lo que estoy haciendo es la melodía. Y aquí sigo con la melodía, este ya es el siguiente compás, tercera en el cuarto traste, primera al aire. Eh, tercera en el segundo traste cuarta en el cuarto traste eh, primera al aire entonces la frase completa sería vale y ahora ya me voy al siguiente compás aquí ya he tocado dos compases vale eh, el primero de los, de los dos sería cero es decir tercera al aire primera al aire quinta al aire esto un forward roll sigo con el forward roll quinta tercera primera tercera eh, cuarta en el segundo traste quinta al aire perdón primera al aire y ahora ya entro en el siguiente compás cuarta al aire y todo al aire todos son forward roll vale Quinta, tercera, primera, quinta, segunda, primera. ¿Vale? La frase completa son cuatro compases. Y ahora me voy al acorde La, La mayor. Eh, voy a poner el acorde La así en barra, ¿vale? En el, en el segundo traste, eh, pisando la tercera la segunda y la primera aquí me quedo una corchea y ya semicorcheas vale me quedo aquí, no le, no le meto la, la primera como he hecho ahora mismo me quedo aquí y ahora empiezo ya eh, este segundo compás de, de la sería aire la quinta, segunda en el segundo eh, tercera en el cuarto segunda en el segundo eh, perdón, ahora vendría eh, tercera en el segundo primera en el segundo, cuarta en el cuarto y eh, primera en el segundo y remato con la cuarta al aire ¿vale? y ahora, muy típico de bluegrass pellizco la primera mmm, al aire y la segunda en el tercer traste. Dos pellizcos seguidos. Y ahora un, un hammer-on 2-3 en la segunda cuerda, también muy típico de Bluegrass. Y ahora ya eh, entro en el siguiente compás, que estoy en Re, con la, con la quinta al aire y hago esto que es muy típico de Bluegrass. el tercero, eh, primera en el segundo, aire quinta, aire primera, aire segunda y un pull off 3-2. ¿Vale? De manera que esta, estos dos compases, esta frase completa sería... ¿Vale? Muy típico de blues Y ahora vuelvo a algo que ya hemos hecho en la primera parte, ¿Vale? el slide 2-4 4, segunda al aire, primera al aire, quinta al aire, eh, primera al aire, segunda al aire, pull off 3-2: primera al aire, esta, no, no la segunda, y ahora de nuevo esto ya lo hemos hecho, y ahora esto también lo hemos hecho, esto también lo hemos hecho, y esto también lo hemos hecho. Y esto también lo hemos hecho Y esto también lo hemos hecho Y ahora re repetimos Y el último, el último compás que es el de cierre Que nos puede servir para cerrar muchas canciones de Bluegrass Que además os va a resultar muy fácil Porque es algo relativamente Una vez que hemos sacado ya lo anterior Esto es fácil Que es, Aquí hemos acabado lo anterior Y Em, pellizco, segundo traste y quinta al aire primera, segunda pull off 3-2 en la tercera em, primera al aire y rematamos con la, con la tercera al aire y aquí acaba, ¿vale? entonces, entonces entonces todo junto sería... parte eh, vamos a llamar la B que es el estribillo